Hola, ¿qué tal? Pues nada, en este vídeo vamos a continuar con el estudio del tejido conectivo. ¿Vale? Alguno me podrá poner alguna cara diciendo, ¡buah! Este qué pesadito con el tejido conectivo. No os preocupéis, que queda ya poquito, ¿de acuerdo? Supongo que este esquema, pues no sonará, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, sobre todo cuando estudiamos lo que tejido no especializado, ¿de acuerdo? Y en este caso, le va a tocar el turno a. El tejido especializado, que también lo vamos a conocer como tejido estructural, ¿vale? Si pensamos un poco, a ver, bueno, pues está bien llamarle tejido colectivo estructural, ¿de acuerdo? Eh, Fijaros, ¿por qué? Porque está compuesto por dos principales tipos de tejido colectivo. Por un lado, que es el tejido óseo, ¿vale? compone los huesos, ¿vale? y tenemos un tejido colectivo cartilaginoso que compone los cartílagos, ¿de acuerdo? Estos a su vez, pues bueno, se van a subdividir. Y nada, pues es lo que vamos a ver en, bueno, pues en los siguientes en los siguientes vídeos. En cuanto al, líquido colectivo, al, perdón, al tejido colectivo líquido, por si alguien pregunta, le diré que lo vamos a dejar apartado, ¿vale? La sangre la vamos a estudiar en el tercer trimestre, cuando veamos sistema circulatorio. ¿Vale? Pues nada más. Rápidamente nos ponemos con el tejido conectivo cartilaginoso. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.